Tal y como les habíamos dicho anteriormente, llega esta sección, flores para mi casa, como le dijimos al principio, atención novias. Pues Javier, bienvenido un lunes más con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal atención novia, muy bien. Atención novias, sí. novios. Novios en general, pero vamos a dedicarnos hoy a las novias. A las novias muy, muy en especial. Uh -huh. Vamos a intentar contestar un montón, un montón de preguntas. Es un especial novias que tenía yo ganas de para para atender ese tipo de preguntas. Novias ahora llega la época, incluso la gente que incluso se va a casar claro. el año que viene, se está casando sí. este año y ya estamos preparando bodas hasta el 2019, Sí, ¿no? sí. estamos haciendo, <risa> empezando ahora la campaña que ha empezado con más fuerza, llevamos todo el año, pero ha empezado con más fuerza desde el mes de mayo, eh, ya todo, a pleno rendimiento, a pleno gas, y normalmente estábamos hasta finales de octubre a pleno gas luego siempre puso a ver alguna pero vamos estas son los seis meses de, de plena de pleno casorio especial novias Javier, especial Javier. novias vamos a verlo mira eh, yo lo que voy a intentar hacer eh, con, eh, contestar una serie de preguntas a, la, a los novios a las novias principalmente me he traído incluso unos papeles para que sí, no quiero que, que no se olvide, olvide nada. absolutamente nada uh -huh. mira lo primero ¿Qué tipo de boda quiero? Es lo primero que tienen que tener en cl claro lo, las novias. Si eh, va a ser una boda religiosa o una boda civil, uh -huh. eh, son dos cosas que son muy importantes, si va a ser urbana o en finca, eh, en un hotel, en un restaurante o en una finca, en un chalet, y, o si ves, es un restaurante o en un jardín donde vas a celebrarlo, es decir, en una carpa, en, en otro ambiente como más campestre. O combinado, porque hay gente que se casa aquí en un, sí. por la iglesia y luego eh, es una boda en, en, un, en, en una finca. finca entonces... Y en función de eso, cada uno de, los, de estos espacios va a ser, para nosotros, tratado de forma diferente. Va a tener un carácter más sofisticado, más sencilla la boda, más elegante, más desenfadada, eh, que es, bodas hay bodas más clásicas, uh -huh. porque las novias son más clásicas, el típico vintage que se lleva ahora tanto. Bueno, pues hay gente que le gusta, que lo que le gusta son eh, que le presentes elementos originales. Claro. esto Todo esto... Es lo que la novia tiene que tener un poco claro qué es lo que busca en general en la boda y, en general, y con nosotros en particular. Tratamientos personalizados. Claro. Y voy a empezar por lo más importante que para la novia que es el ramo de novia. Tenemos uno aquí. Para ello he traído, sí, un ramo de novia. En este caso hemos traído una flor que la he traído precisamente porque es ahora cuando la tenemos, que es la peonía. Eh, combinada con astilbe, que queda muy bonito, y luego le hemos hecho unos lazos de alpidistra y unas alpidistras invertidas. Bueno, ¿qué ramo de novia tengo que llevar? Bueno, preguntan casi todas las novias. Pues lo que el ramo de novia que tiene que llevar es el que más le guste. Sí, es fundamental. Por mucho que digamos los floristas, o por mucho que digan en, en, el, en los vestidos de novia... El, que lo importante es que le guste a la novia. Eh, luego hay una serie de reglas generales que las vamos a analizar. Mira, Las reglas generales son las siguientes. Eh, lo primero lo que me he comentado, mi, el estilo personal de la novia, sus gustos, su forma de ser, sus colores, su color del pelo. Hay una serie de cosas que van a marcar ese col, colorido o ese tipo de ramo de novia. En segundo punto es el diseño del vestido. Eso para nosotros también es muy importante. Uh -huh. Y hay... Una cosa que es muy importante, eh, es el tema de si lleva cola. Ajá, el vestido, ¿no? Sí, voy a girar a las novias para que lo vea <risa> un poco gráficamente no, conmigo. Eh, el ramo de novia, es si lleva cola, eh, tenemos algo aquí detrás que tenemos que compensar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar delante de nosotros un ramo de novia importante. ¿Cómo va a ser importante? O bien hacemos, como hemos hecho en este caso, un buquet con unos tallos muy largos o sí. con algo de personalidad que nos cree un poco de importancia y nos compense esa cola, o bien hacemos un ramo con caídas o que ahora vemos qué tipo de ramos pueden ser eso, o bien colocamos aquí unos colores muy fuertes, muy llamativos, y hacemos un buquet, aunque sea más sencillo, pero de colores más llamativos y más fuertes. Uh -huh. Esa es una regla muy importante a tener en cuenta. Otra regla muy importante a tener en cuenta son los tejidos. Ajá. Claro, si los tejidos son ligeros y vaporosos, el ramo yo aconsejo igual, encajes, tules y tal, aconsejo que eh, sea igual, en el mismo plan, le, un ramo, no como este tan compacto, sino a base de elementos como estos más pequeños, uh -huh. que, que nos cree un ramo más ligero. Por contra, todo lo contrario. Si lo, es un vestido con unos, unas telas muy fuertes, muy, muy, con unas caídas muy importantes, pues necesita un ramo más compacto y, y con colores fuertes más. <risa> una cosa que es muy importante es cómo es la novia. Si es una novia alta, delgada, más sí, fuerte, claro, menos fuerte. De, Entonces, de, de, de cada uno. Le ¿no? vamos a dar un truco. A ver. Eh, las líneas verticales como esta como ves, nos va a estilizar la figura uh -huh. entonces es muy importante que, que llevemos este tipo de ramo o un ramo con caídas, igual, porque líneas verticales nos va a estilizar la, la, la figura, y lo contrario pues nos va a hacer un, un, un poquito más anchos o un poquito más uh -huh. bajos eh, Otra línea importante a, a tener en cuenta es que los ramos serán eh, más ligeros en eh, cuanto la flor sea más pequeña lleve más verdes intercalados en este caso por ejemplo si yo hubiera hecho el ramo este compacto uh -huh. y no lo hubiera añadido este todavía sería mucho más pesado más compactos más sí, más, eh... más pesado claro. y eh, para ello lo que hacemos es eso formas pequeña verdes intercalados que tengan salidas como tienen en este caso uh -huh. que sean en algunos casos más desestructurados que se llevan ahora eh, Cuanto más variedad de flor y más variedad de tamaños de flor, más ligero es el ramo, y uh -huh. por contra, todo lo contrario a todo esto que estamos diciendo, hará el ramo más pesado, más abigarrado, más compacto. No es mejor, ni es peor, es simplemente Lo que más te guste, ¿no? lo que mejor te vaya, lo que... En fin, cada... Parece claro. un mundo, cada persona es un mundo. Es... Los gustos son muy, son muy particulares, Víctor, y entonces cada persona va a querer una los cosa. Los consejos vienen bien, pero luego está el gusto de cada uno. Claro. claro. Luego ahora eh, querría que vierais eh, un poco analizar los tipos de, buque, de ramos que hay. Existen los buques que los podemos hacer alambrados, en manojo, eh, que pueden ser, como hemos dicho, más texturados, más mm, sueltos, como queramos. Hay mil y un ramos, con varios tipos de flores, uh -huh. con una como queramos. En este caso es una o dos tipos, hemos metido dos tipos, pero vamos, eh, se puede hacer como que queda. Lo podemos hacer con caídas. ¿Con caídas cómo lo vamos a hacer? Pues es el típico ramo que nos cae hacia abajo, que lo cogemos así y nos cae hacia abajo. Uh -huh. Bien, eh, las caídas en forma de gota de agua, en forma de ma eh, manguito... Esto lo puso muy de moda la princesa almirte Mari uh -huh. y desde ahí se han estado haciendo mucho. Estilizan, ya hemos dicho mucho la figura. Luego, durante la primera parte del siglo pasado, se llevaron unos ramos que han vuelto esta época de atrás y se siguen haciendo. Que son los ramos no para llevar así sobre el brazo. Ajá. Te acordarás todas las fotos de nuestras sí. abuelas que llevan el, brazo, <risa> sí, el ramo sí. sobre el brazo. Es un ramo que nosotros hemos denominado nostalgia, precisamente por eso. Y bueno, queda también unos ramos muy bonitos, o sea, pues con sí. calas, con orquídeas. Y luego hay ramos originales. Hacemos abanicos, hacemos carteras, hacemos eh, bolsos, hacemos pulseras, <ríe> pulseras que caen hasta el suelo. Eh, esferas que las llevan en la mano o colgando cantidad sí, de si cosas no, no, no. súper originales. Qué maravilla. Para novias originales también. Para novias originales, para exactamente. Para novios originales. Eh, ramos, los abanicos originales. quedan fantásticos, tenías que verlos. Eh. Sí. Tráenos un día. hombre. Sí. Yo no sé, creo que en las fotos que te he mandado hay alguno de ellos para que si los están veas. Están viendo ustedes en la pantalla ahora mismo todas estas fotografías, pues son algunos de los ejemplos de, de ramos y de, de, de detalles cosas que eh, podemos para hacer. las bodas. Que podemos en hacer. mayo. Y luego, hay una cosa que me gustaría contarte, y que es muy importante para las novias, cómo llevar el ramo. Uh -huh. cómo llevar el ramo no se lleva aquí el ramo tiene que ir aquí abajo uh -huh. no sé si la cámara me ve bien no sé si podemos eh, verlo según el ramo siempre va a llevar a la altura del talle, de acuerdo uh -huh. eh, lo ponemos aquí a la altura del talle y de una manera con los brazos muy sueltos uh -huh. esto durante los momentos que estamos en la ceremonia o los momentos que, que nos hacemos las fotos o, o estamos al lado de alguien sin estar agarrados uh -huh. que nos tenemos que agarrar de alguien obviamente lo vamos a hacer porque a la iglesia ella va a ir agarrado de alguien uh -huh. nos vamos a agarrar normalmente con la mano izquierda y con la mano derecha igual sin subir mucho la mano porque cuanto más lo subamos mmm, menos se ve el vestido no okay. menos y más nos va a cortar el talle y lo más bonito de una novia es el talle normalmente nos agarramos y lo llevamos y luego después en las fotos eh, cuando tenemos las fotos esas que hacemos en cualquier sitio, en los jardines o tal el poner el, el, el, el ramo de una forma así sobre el, sobre el vestido le va a hacer muy bonito, le va a estilizar mucho va a quedar una foto muy, muy alargada, muy vertical y nos va a quedar muy bonito se, nos va a lucir el ramo perfectamente, bueno es, es un truco para, para llevar también el ramo y bueno, hemos dicho ya que hay cierto tipo de ramos que se llevan sobre, sobre el, brazo el brazo cogido y en un momento determinado también la novia en, en el altar, cuando está en el altar el cogerlo así de una forma horizontal también descansa a ella y le queda también le da otro toque, es decir, que no sea algo estático, que no que uh -huh. mueva claro. que Dinámico. lo lleva con naturalidad, ¿vale? Uh -huh. eh, Más cositas ¿Cómo conservarlo? importante importante Bueno, cuando, bomba, cuando lo tiran hacia atrás si cae si cae alguien saludable. lo coge primero será una noticia positiva primero porque se va a casar y segundo porque el ramo no ha caído suelo y se ha destrozado y se ha destrozado exactamente <risa> exactamente pero bueno te voy a hacer también un truco porque muchas novias no quieren darlo ahora lo hablamos Mira, eh, el ramo, eh, como nosotros lo enviamos normalmente en agua, este, uh -huh. en este caso lleva los tallos incluso libres para poderlos meter en agua, vamos a enviar en un recipiente con agua, incluso cubierto con papel húmedo o celulosa, y eh, luego esto se retira, cuando sale, en el, durante este tiempo ha estado en un lugar seco, a oscuras y lo más fresco posible, seco a oscuras y lo más fresco posible, en húmedo, ya lo hemos dicho, y cogiendo agua, uh -huh. siempre que se pueda. Salimos para la boda, entonces, miramos a ver si los tallos están mm, o bien deformados, como en el caso de la cala que se deforma un poco el tallo, uh -huh. o bien muy ne negrecidos. le pegamos un pequeño corte, limpiamos los tallos y nos vamos a altar. Y, una vez que salen de la, de, de la boda, yo quiero conservar el ramo, claro. pues cojo sería bonito en el mismo en otro lugar también lo mismo a oscuras fresco conservar, conservar al novio y conservar el ramo ya, <risa> ya tienen dos cosas que conservar conservar pues una vez que eso lo que hacemos es que lo pongamos de forma invertida colgado en algún sitio como si fuera cualquier embutido es Ajá. decir un lugar fresco seco y eh, a oscuras Ajá. y con esto conseguiremos que la savia y todo vaya hacia abajo y se vaya secando Ajá. lentamente y mantenga a la, la, toda la textura posible. Qué bueno. Me Tiro no mi ramo, me has dicho tú que querías tirar el ramo. Sí. No. No, ya no se Otra lleva Otra pregunta eso. que contestamos, no se tira el ramo. Ah, no se tira. Vamos a hacer, ahora se ya, lo que hacemos es hacer unas réplicas, un ramo más pequeñito, Anda. y lo va a utilizar, bien para tirarlo, porque a veces hay que tirárselo a dos o a tres ¿A ¿cómo hacemos? Si tirárselo tú a la cabeza nah, le damos un ramo, o queremos regalarnos a familiares, difuntos, o bueno, uh -huh. a cualquier cosa de estas y luego también para estas acompañantes hacemos pulseritas, hacemos uh -huh. otro tipo de tema y luego dos temas solamente ya para terminar y no aburrir a los espectadores es que nos pasamos que es, tiempo, nos pasamos ya eh, que ya se pueden llevar flores para el pelo que los novios es importante que lleven algo por protocolo, Ajá. un detalle pequeño, haciendo juego con el ramo, y eh, yo creo que con eso podemos rematar todo lo que sería la novia y su entorno. Si te parece, otro día damos algún detalle más, porque sí, pues, claro. si nos quedamos un poquito cortos. Eh, algunas dudas que surjan, también están en nuestras redes sociales para solucionarlas. Eh, Javier estará encantado, o incluso acercándose a Foresterías Mayores. Por que supuesto. Es muy, mucho mejor, mucho más rápido. Sí, que se acerque por allí, que vamos a solucionar todo lo que tenga Exactamente. También. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas por gracias. Por Espero también. no haberos aburrido. No. no, no Creo que es, que es un tema muy interesante. Uh -huh. Y lo retomaremos, no, no será la última vez. Muchas parece? gracias. Gracias, Victor, Javier. Buenas noches.